Tenemos un camello trabajando en la zona norte de Chinatown. Pero hace días que ese colgado no nos trae pasta. Tal vez hay que meterle una patada en el culo para espabilarlo y que trabaje. Es como una zorra. Me recuerda un poco a ti. ¿Qué tratas de insinuar? No insinúo nada. Te digo directamente que vayas allí y te asegures de que ese capullo empiece a traer el puto dinero. Recoge al camello de Vincenzo en el distrito de San Mark. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más en el canal Y hoy estamos haciendo la misión número 2 de GTA Liberty City Historias de Playstation Portable Estamos haciendo la misión número 2 que consiste en llevar a trabajar al camello de Vincenzo Que al parecer no quiere ir por alguna razón Que aquí la vamos a descubrir, así que quédense con nosotros y seguimos Vincenzo dice que eres un rajado de mierda, que no se curra su zona Eh, no soy ningún rajado, he estado enfermo nada más Volveré a currar mañana o puede que he pasado Creo que vas a ir ahora mismo, te guste o no Lleva al camello a trabajar Hey tío, no me encuentro muy bien, creo que estoy destemplado o algo. <risas> Escucha, tío, se lo dije a Vini. Chinatown ya no es de los leones. Están entrando los sindacos. Si voy allí, soy hombre muerto. Claro, claro. Lo que yo te diga, tío, los sindacos están en el ajo. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por ver. Eso fue todo por este video y Sixto TV. ¡Hasta la próxima!